Hola amigos, en este video pues vamos a ver lo que es un entrenamiento de prácticamente taekwondo, eh, vamos a ver puro pateo, este, espero les guste, recuerden seguirnos en redes sociales, un saludo para todos, síganos, síganos, síganos, recuerden esto es Luca Barbershop. I'm ¿Vale? ¿La izquierda. Una y una. Una. Dos. So I love you. I love you. I love you. ¡Pum! ¡Pum! el Vale, Bien, guardia. ¡Tomizo! ¡Pum! ¡Pum! ¿O sea? ¿Pero tienes que ser el mismo, no? ¡Ajá! ¡Vale, guardia! ¡Tres! Un tío! Uno, ¡Salud! ¡Salud! ¿Vale, vamos. Okay. What?